Recibimos de parte del presidente acá del Consejo Deliberante para el Es una distinción muy importante para nosotros, la verdad el trabajo que hace el Vacumóvil diariamente es de mucho este, esfuerzo, sacrificio porque eh, no importa el tiempo, no importa el lugar, los chicos salen, van, trabajan en forma permanente. Así que muy agradecida por esta distinción del, del, del Consejo Deliberante. ¿Se pudo hablar de que también van a aplicar la dosis a bebés de 6 meses? Sí, hoy comenzamos, justamente hoy hay un lanzamiento, es a las 2 de la tarde, a las 14 horas, en el Centro de Salud 249 Vivienda, en el barrio San Pedrito. Se va a iniciar en eh, los bebés de 6 meses, a 2 años, 11 meses y 29 días. Eh, comienza con su primera dosis y después también vamos con los refuerzos de los chicos de 3 a 5 y continuamos con el refuerzo eh, de los 5 hasta los 11 añitos. ¿No tienen que tener ningún, los chicos tienen que tener algunas vacunas previas o...? No, no tienen que tener nada, este, sabemos que son edades donde se colocan vacunas de calendario, así que no tenemos ningún problema eh, en las indicaciones de que se coloque la vacuna COVID con alguna otra de las vacunas que le corresponden calendario. Se puede colocar en el mismo día, no habría ninguna este, contraindicación. Hemos eh, reconocido la tarea, yo ya he podido participar de lo que fue el aniversario del Vacumóvil, eh, de todo ese equipo que trabajó a lo largo de la pandemia en distintos sectores de nuestra ciudad llevando la vacunación eh, a los vecinos de San Salvador de Jujuy. Cumplieron un año de esta intensa tarea. Eh, agradecerles, por supuesto, todo lo desarrollado. Hoy, si bien han crecido los casos en nuestra provincia, vemos que los efectos no son los mismos. Esto tiene que ver mucho con la vacunación. Hay que seguir insistiendo en la necesidad de los refuerzos, en la necesidad de vacunarse aquellos que nunca lo hayan hecho pedirles que se acerquen, que están a la vista los resultados y el efecto que las vacunas ofrecen, y aquellos que ya tienen algunas dosis, colocarse los refuerzos correspondientes, para eso está justamente el equipo del Vacumov, independiente del Ministerio de Salud, cumpliendo su tarea en distintos barrios de San Salvador de Jujuy.